Thank you. Amigos, cordial saludo, muy pero muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Águilas Doradas. Estamos haciendo una prueba piloto a fin de poder llegar a todos ustedes con una nueva propuesta que va a favorecer desde luego a todo lo que tiene que ver con la familia dorada. Águilas Doradas, talentos dorados, vuelo alto, soy de Águilas y continúa esta grandiosa labor mostrando talentos. Nos encontramos en estos momentos originando desde la cancha del barrio El Dangón, más exactamente en compañía y presencia del de presidente de todo este proyecto deportivo, se trata de Herme Fernando García que está con nosotros en la cancha del barrio El Dangón. En estos momentos en la práctica de entrenamiento Un día normal, un día cualquiera En Águilas Doradas Y vamos a hablar precisamente de eso A fin de que todos ustedes puedan estar En sincronía de lo que está pasando Con el proyecto deportivo Águilas Doradas Premiado por la Liga Santanderiana de Fútbol Como el mejor club de Santander Y de la mano de este naciente talento Dorados Que seguramente también se va a labrar su propio camino Y toda esta alianza deportiva va a traer Múltiples beneficios para el fútbol santanderiano 3 de la tarde, 41 minutos Esto es en vivo y en directo Tenemos la fortuna de acondicionar eh, la tecnología, medios de comunicación Y aprovechar mejor la tecnología, estas plataformas digitales Para poder contarles a ustedes lo que está pasando desde el barrio El Dangón Así que vamos a integrar de una vez Presidente Herme Fernando García Cordial saludo para usted Muy buenas tardes, bienvenido Y cómo está todo por la cancha del barrio El Dangón Hola Fabio, muy buenas tardes, un gusto saludarle a usted y a toda la familia de Águila Doradas. Acá el ambiente siempre ha sido de fútbol y siempre eh, estamos activos acá en la, en la cancha del barrio el Langón. Bueno, en estos momentos las personas están observando eh, imágenes de lo que está pasando precisamente en la cancha El Barrio El Dangón ¿Quiénes están entrenando? ¿Quiénes entrenan un día como hoy jueves 3 de la tarde 42 minutos? Profe, contémosle a toda la familia dorada para que nos empecemos a empapar y desde luego que las personas que ya están conectadas con nosotros también nos indiquen desde qué parte de la ciudad, del departamento, del país o del mundo están conectados con nuestra señal y de a poco entramos en toda esta dinámica para ir conociendo un poco más del proyecto deportivo ¿Quiénes entrenan a esta hora, profe? Hoy, hoy entré en la categoría 2009, el año pasado tuvo un buen desempeño la Liga Santanderena de Fútbol en el torneo nacional, eh, inclusive tenemos jugadores que, que, de esa categoría que se están preparando para eh, unas pruebas en, en los diferentes equipos que, que nos han seleccionado. Está la categoría 2007 de proceso, 2008 de proceso y está la 2008 de torneo nacional de, de, de, de, que, de que este fin de semana inicia eh, su competencia en el torneo nacional de fútbol. Qué bueno, qué bueno. Entonces, para las personas que nos escuchan, categoría 2009, que sería la categoría sub-14, de pronto los padres de familia nuevos no están tan familiarizados con este asunto, categoría eh, 2008 también, que entre otras cosas, eh, la categoría 2008, eh, confirme usted, profesor, ¿está participando en torneo nacional también? Que eh, tengo entendido, ¿ya transcurrieron dos fechas del mismo? El torneo nacional del suficiente, nosotros iniciamos esta... Esa semana somos el grupo número 52, eh, iniciamos esto eh, esta semana contra el Real Santander eh, y Real, y Atlético Bucaramanga. Ah, qué bueno. Y la categoría 2009, que es la categoría que, como bien lo referencia el profe Hermes, pues el año pasado le entregó muchas satisfacciones a el club Águilas Doradas y que este año seguramente eh, será gran parte de la base de ese torneo nacional sub 15 que como nos referencia el profe integrando el grupo 52 en pocos días iniciará la competencia a propósito de competencias profe recientemente se dio el desfile inaugural de los torneos municipales de la liga santandereana de fútbol ¿cómo marcha esto? Eh, contémosle a la gente con cuántas categorías empieza la participación de águilas este fin de semana en términos generales ¿qué se viene? y pues de paso aprovechemos este medio para invitar a toda la familia dorada escúchese bien a toda la familia dorada para que asistan y acompañen a todos los muchachos, a todos los talentos dorados en los diferentes escenarios deportivos, siempre por supuesto dando preponderancia o colocando en alto mejor los valores que predica precisamente Águilas Doradas Sí, Fabio, nosotros iniciamos este año eh, haciendo unas convocatorias pequeñas internas del club en el cual eh, eh, en el mes de enero a febrero eh, inscribimos más de 571 niños hasta la fecha llevamos 584 eh, divididas en 29 categorías todas van a participar en la liga eh, unos llamados águilas doradas otros talentos dorados eh, estamos eh, muy contentos por el trabajo que venimos haciendo los profes eh, en la parte administrativa bueno, todos nos vamos organizando y vamos eh, teniendo los resultados día a día ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos profe eh, de cierto modo aclarar por decirlo de alguna manera el tema de águilas doradas y talentos dorados hasta hace poco digamos que la promoción o todo el asunto publicitario pasaba única y exclusivamente por el proyecto águilas doradas pero ahora aparece un talento dorado de pronto la gente se pregunta bueno y esto qué es es otro club es otra marca de qué se trata podríamos contarle un poco más acerca de esto profe Claro, quisimos eh, Fabio formalizar eh, un club, eh, un nuevo club, ya con reconocimiento deportivo, personería jurídica, bueno, todo lo legal, eh, en el cual tenemos eh, talentos dorados, que es para las categorías eh, distribuirlas y, y no llamarlas como tal A, B y C, sino eh, pues obviamente Águilas Doradas son los jugadores de competencia y talentos dorados eh, los jugadores que inician su proceso en el fútbol, en el cual... Eh, todo jugador que se ha eh, mostrado en talento dorado, sencillamente, eh, por su talento podrían estar en, en las divisiones eh, de Águilas Doradas. Esto igual como lo manejan las canteras eh, grandes, como lo es Envigado, que por parte yo fui eh, el, que, el que cree esto, como para que eh, la gente se diera cuenta de que estamos cambiando, estamos mejorando, y pues obviamente así como lo hace Envigado, que tiene Envigado como tal y cantera R que pues nosotros también lo, lo queremos hacer, igual como lo hace Alianza, como lo hace Nacional, como lo hacen varios clubes, pues nosotros también queremos hacer lo mismo y, y, y trabajar diferente, trabajar de la mano de todas esas personas que nos quieren ayudar. Bueno, esto, esto prácticamente es algo inédito, especialmente para nuestro departamento, qué bueno que los buenos ejemplos se puedan eh, duplicar, copiar, qué sé yo, o por lo menos masificar, en este caso puntual, porque es que el hecho de... Eh, tener legalmente constituido otro club, al fin y al cabo amplía las posibilidades también desde el punto de vista laboral para los mismos entrenadores, eh, amplía las posibilidades desde el punto de vista económico para todos los miembros activos dentro de este ecosistema del fútbol y eso la, y la verdad jaja, es que jaja, es algo loable, jaja, jaja. profe, lo felicito muchísimo y ojalá esto se mantenga, esto permanezca y qué interesante, no que más allá de encasillar a los niños, que en ocasiones esto... Eh, molesta o causa cierta molestia desde el punto de vista, hiere la susceptibilidad de algunos padres de familia cuando uno como profesor arma los grupos bajo el, el mismo nombre de, de un club, eh, colocándolos en A, B, C, D y que en este caso pues se tenga la posibilidad de entrada a reconocer que si su hijo está en un proceso de iniciación en un proceso quizás avanzado, pero que al, bajo el criterio de profesionales como los que están en Águilas Doradas, se considera que aún el niño no está apto para eh, llegar a ese Águilas Doradas y competir, lógicamente, en el alto rendimiento, pues que el padre de familia entienda que está haciendo carrera y que se le está dando la importancia, porque al fin y al cabo... Lo que se quiere es ahí. eso, que todos tengan importancia, profe. ¿En qué momento o a partir, a partir de, de qué otras razones eh, sumando las que ya nos, nos, nos comentó, ustedes deciden hacer esto, y, y, ¿y cuántas personas integran hoy por hoy el staff de entrenadores, tanto en Águilas como en Talentos Dorados, profe? Eh, bueno, eh, pues esta iniciativa de entrenar talentos y Águilas, eh, el año pasado tuvimos algo muy, muy como exitoso, como porque eh, llamamos a, a una de las mejores categorías que teníamos en el club, en este caso... Eh, una 2010 creo eh, que fue, eh, la colocamos con nombre del B, Águelas Doradas B, para todos como Águelas Doradas B, y el padre de familia que se hacía la idea de que era, su hijo era del B, y del B que por qué del B, que eh, sí, pero era la categoría eh, competitiva, era la, la categoría competitiva, y, y pues el que estaba en el A se sentía como, uy somos del A, queremos eh, seguir acá, entonces esa era la comparación que le hacíamos a los padres de familia en las reuniones, que no, que no miraran tanto como que la vez como que estaba ganando, que estaba haciendo, hacia dónde iba a ser dirigido, pero pero bueno, como que no entendieron, y esto de, de, de tener talento dorado nos ayuda muchísimo, porque ha un poco como como la carga del padre de familia, de que aparezca en, eh, en una programación de cualquier torneo acá en Santander. Y que aparezca como talento dorado, ya o sea, como, que, como que baja un poquito. Entonces es importante eh, hacer esta visión, hacer, hacerles entender que, que debemos tener el, el equipo de competencia, igual con nosotros eh, a principio de año nos sentamos, planificamos, y era hora de, de, de distribuir estas categorías así y, y de tenerlas en competencia como tal. Qué bueno, qué bueno. 3 de la tarde, 50 minutos. Hoy estamos estrenando una prueba piloto. Eh, con el propósito de poder tener cada 15 días inicialmente toda la actualidad del club Águilas Doradas y Talentos Dorados. Dos clubes legalmente constituidos: uno naciente para el fútbol santanderiano, otro que ya tiene más de 10 años precisamente en escena, eh, favoreciendo todo lo que tiene que ver con. ...con el fútbol santanderiano hoy por hoy promoviendo talentos... ...y nosotros pues queremos acercarlos a ustedes, que conozcan al detalle... ...cómo pueden inscribirse, cómo pueden sumarse a esta familia dorada ...y vamos a ir enriqueciendo este espacio para que además cumpla también un, un rol pedagógico... ...y que podamos tener profesionales eh, interdisciplinarios... ...que en su momento podamos llegar a tratar temas específicos... ...que podamos convertir esto también perfectamente en una escuela de padres que podamos acercar eh, psicólogos del deporte, que podamos tener un acercamiento inclusive con los patrocinadores del proyecto deportivo Águilas Doradas y Talentos Dorados, que a propósito del tema, profe, eh, me gustaría que nos hiciera una referencia, porque nada de lo que se está haciendo en Águilas Doradas sería posible si no fuera por la, el apoyo, que entregan los auspiciantes oficiales de Águilas, de Águilas Doradas, teniendo como referencia el mismísimo nombre de Michael Rangel, a quien seguramente vamos a tener en este espacio para compartir también con todos ustedes. Y repito, de a poco vamos a ir enriqueciendo este nuevo proyecto en el que es Pionero Águilas Doradas, entregándoles a ustedes un espacio, un medio de comunicación con el que podamos interactuar. Así que a todas las personas que desde ya... Nos están viendo, que siguen esta señal en vivo, por favor hagan su comentario si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud con relación al proyecto deportivo, pueden hacerlo o si simplemente eh, se quieren identificar como fervientes seguidores, como partícipes del proyecto Águilas Doradas, pues déjenos saber desde qué parte de la ciudad nos están siguiendo. Profe, a propósito de los auspiciantes, contémosle a la gente quiénes son los que están ahí respaldando y apoyando todo este proyecto deportivo. Ay, ahorita ahorita que, que me preguntaba no, no, no le respondí, eh, nosotros ahorita somos 19 profesores, eh, cada uno cuenta con dos categorías que están participando en la liga santandereana de fútbol y en los diferentes torneos, todos eh, muy profesionales en el tema, eh, profesores que eh, también fueron jugadores de águilas doradas, que hoy por hoy han tomado un cargo importante también en nuestra institución. Ya por parte de, de los patrocinadores, obviamente Michael Rangel ha sido un respaldo eh, impresionante, como ha sido eh, Lechonería Dubán, como lo ha sido Unión, han estado con nosotros desde el primer momento que iniciamos el club, yo creo que ya ha cumplido alrededor de 8 o 9 años con nosotros, eh, que la señora Luz Marina, Sergio, eh, han estado siempre respaldando la, la institución, no solamente con lo económico, si, si, si uno necesita un apoyo en, en lo que ellos eh, hacen, en lo que ejercen día a día, ellos siempre están ahí, igual que Fred Bill, igual que eh, esto, eh, Santiago Giraldo, que eh, ha estado con nosotros también desde hace casi dos, tres años, lo conocimos eh, en una buena institución, el por ahí está eh, en el Vigado, que es el scout de igual como lo de Juan José Salela, que eh, es un representante de lugares también que, que nos dio a conocer el fútbol y todas estas personas, todas estas personas en el proyecto les gusta eh, lo que es Águila Dorada, les gusta la gente que se vive acá. Y, eh, nosotros le abrimos un espacio para que estén siempre eh, respaldando este bonito eh, proyecto como lo es Águila Dorada y también el Dorado. No es fácil, no es fácil liderar Liderar a casi 500 deportistas que son los que hoy por hoy pasan por águilas doradas y talentos dorados. El profesor Hermes es el presidente de este proyecto deportivo macro que definitivamente eh, se ha convertido en un gran referente no solamente del fútbol santanderiano sino a nivel país. Han pasado jugadores cumpliéndose 10 años ya eh, del club. Eh, podemos decir que llega la primera camada en la que se tenía esperanzas precisamente de poder entregar jugadores al fútbol profesional colombiano y así pasó este fin de semana porque compartimos muy pero muy dichosamente lo que ha sido el debut de uno de los canteranos precisamente de este proyecto Águila Doradas de una categoría 2003 que creo que fue con la que nació el proyecto y que es, eh, fue una categoría que le entregó cualquier, mejor dicho, que llenó la oficina de trofeos. Cuéntenos un poco más acerca de esto, profe, y qué significó, porque repito para toda la audiencia, en próximos días, hoy estamos haciendo ajustes, haciendo una prueba piloto, pero en próximos días vamos a tener precisamente a todas estas personas con nosotros compartiendo lo que ha sido su paso por Águilas Doradas. Pero contémosle a la gente de lo que fue el debut del, del jugador Joao, categoría 2013, este fin de semana, con Real Santander, y pues cómo... cómo vislumbran ustedes lo que representa teniendo en cuenta que fue una categoría con la que prácticamente nació el club prof No pues este, esta bonita historia yo creo que es una historia de vida eh, lo que marcó Águila Doral lo que marcó el nombre de Hermes eh, yo me acuerdo muy bien cuando eh, hiciese, yo trabajaba en Unión Santander, el profesor Jesús Camargo eh, me acercó a, a su institución eh, junto con eh, la cata cuando yo estaba eh, en este club eh, yo trabajaba con Conferalco y siempre sobre las cinco y media, seis eran los entrenamientos y yo pedía permiso de Con me iba para, para la cancha de La Victoria, eh, me daban un grupo cualquiera a trabajar, yo iba y trabajaba con todos porque quería meterme en el terror, me gustaba mucho este, este tema y en una de las oportunidades creo que en la cata eh, fue elegido para estar con Con y como a las dos, tres semanas me dieron el grupo de tres, era un grupo fuerte, era un grupo que donde se paraba, ganaba, eh, tenía buenos jugadores, bueno, de todo. Era, era muy interesante trabajar con este grupo, eh, yo planificaba mis clases, planificaba todo con ganas de, de aprender y pasado el tiempo, yo creo que en unos 6, 7 meses, 8 meses, eh, el profe decidí y terminó con el club y yo decidí eh, irme para... para para el barrio donde donde donde estuve dorado y, y ahí empecé a planificar y sacar un equipo para la yogurcitos frescales, que yo lo menciono en todos los lados. Eh, saqué el espacio para, para participar ahí, eh, armé mi club y un día cualquiera pedí permiso en la cancha de la Contraloría, en el cual eh. inicié ahí el, el proyecto y al pasar de los 2-3 meses llegaron todos los niños que estaban con el profesor de sí de esta categoría 2003 que querían trabajar con nosotros y ahí inició, igual se le pidió permiso al profe de sí, él dijo que, que sí, que hiciera, que una, que empezamos a trabajar, inclusive la mamá de Yobao de fue una de las, de las líderes para, para que eh, estuviéramos trabajando con natural Iniciamos ahí, empezamos a trabajar, eh, el torneo que jugamos, ganábamos, todos los torneos que. que decíamos nos iba bien y esa, esa fue la categoría que se llenó la oficina de trofeos, eh, nos llenó de ilusiones, lloramos, reímos, bueno, de todo, de todo, inclusive que ellas viendo ha ayudado a debutar, porque obviamente tenemos 21 jugadores por fuera, pero este es el primer jugador como, como profesional, en el cual eh, es una alegría inmensa, es una alegría que, que solamente uno comprende, de estar ahí en la tribuna, viendo, viendo debutar, le fue muy bien, eh, eh, en este partido eh, estuvimos todos cerca como familia, los profs pues, los papás, todos muy bien recordando todos los momentos inclusive ahí es donde uno se da cuenta en la tribuna eh, todos los amigos que jugaron con él viéndolo jugar eh, que sacaban pues sus excusas ah, yo no estuve ahí porque me dio pereza porque no, no pude, porque se acabó la plata del bus, pues, cualquier cantidad de cosas y como siempre se ha dicho ¿no? esto es un embudo en el cual Solamente llega uno, uno de tantos que, que, que uno tiene. Que Todos desean ser jugadores profesionales, pero no todos se, se meten en el cuento. Entonces, claro, fue para nosotros así en, esta, en este resumen algo muy importante y, y lo estamos viviendo y ojalá lo vivamos con muchos jugadores más de nuestra institución. Qué bueno, profe, qué bueno, nos alegra muchísimo. Ustedes están en sintonía del espacio oficial Águilas Mostrando Talentos. Hoy en su primera emisión... Haciendo una prueba piloto para lo que se pueda venir, porque nuestro propósito es entregarles a ustedes calidad al mejor estilo del mejor club de Bucaramanga y Florida Blanca del área metropolitana llamado Águilas Doradas. Estamos en conversación con su presidente Hermes Fernando García, quien nos cuenta detalles de lo que ha sido precisamente un hecho histórico para la institución y tiene que ver con el debut de uno de sus canteranos que pasó este fin de semana y tuvo la posibilidad de estrenarse en el fútbol profesional colombiano más exactamente con el Real Santander jugando en el fútbol de segunda categoría estamos muy contentos, ahí ustedes observan en pantalla la imagen de Joao Armando qué bueno, qué bueno porque hizo parte de una categoría que entre otras cosas mereció más, por donde se le mire con relación a colocar jugadores en el fútbol profesional colombiano pero bueno, en ese entonces apenas nacía Águilas Doradas, hoy por hoy ya tiene más peso precisamente a nivel país y por eso se le está creyendo al proceso deportivo que adelanta este club. Nosotros dichosos, porque a nivel de medios de comunicación, a nivel eh, de entrenadores deportivos, a nivel eh, inclusive el señor de las empanadas, el señor que vende el agua ahí al lado de la cancha, todos, absolutamente todos se benefician o nos beneficiamos mejor cuando proyectos deportivos como Águila se consolidan, crecen, trascienden y permiten que precisamente el campo de acción desde el punto de vista de reactivación económica eh, pueda darse de una mejor manera y que tenga fluidez, donde todos tengamos participación. Esto es muy positivo, esto es muy bueno y por eso le agradecemos al profesor Hermes Fernando que se ha puesto siempre la camiseta para apoyar todo este tipo de eventos. Por supuesto contando con el apoyo de empresas como la del doctor Pipe Villabona, Calzado San Maral, Herrajes la Especialista, Fabis Baby, el mismo Genius, los uniformes deportivos que es el encargado de vestir precisamente águilas doradas en este 2023. Dibujando Sonrisas que es la empresa encargada de animar los eventos infantiles. Ya lo dijo el profesor Hermes, Santiago Giraldo, Juan José Chalela, que son referentes del fútbol colombiano y que ponen también su grano de arena precisamente para buscar abrir puertas al futbolista santandereano. Nos escribe Carmen Rosa Palomino Garavito, dice, la mejor escuela de fútbol. Ahora díganos por qué, Carmen Rosa, regálenos ahí un comentario del por qué considera que Águilas es la mejor escuela. Juan La Verde dice un saludo Fabio y Hermes, bendiciones, una escuela de fútbol muy confiable con excelentes profesores, gracias Juan La Verde que está con nosotros, conectado también Diego Calderón, un saludo especial para él, Andrés Cordero también está con nosotros, dice Juan La Verde, ser jugador profesional no es fácil, acarrea mucha disciplina, humildad y lo más importante, talento y ganas de progresar, eso es cierto, y todos esos van a ser temas, banderas que vamos a establecer para poder hablar, hablar, hablar con profesionales de la materia también compartir con ustedes y que definitivamente todos podamos aprender en un ambiente idóneo como el que se está proponiendo hoy a partir de este espacio águilas mostrando talentos así que no se despeguen ustedes siempre conectados con las redes sociales oficiales de águilas doradas talentos dorados para que no se pierdan detalle este fin de semana eh, en forma podríamos decir que arranca la competencia en, con relación a los torneos municipales y qué tenemos este fin de semana en materia de torneos nacionales, profe está participando actualmente usted con sub-17 son dos equipos, este fin de semana juegan ambos eh, profe, con la categoría sub-17 eh, estamos con la 2006 eh, la 2007 tuvo un pequeño incidente en San Gil, con Cacique y Guanetá, en el cual pues estamos dando solución, pues obviamente un incidente como, como cualquiera pues obviamente queremos eh, eh, dar a conocer que, que no es nuestra forma de trabajar, pero ahí estamos sacando adelante esta situación. Qué bueno, qué bueno que igual este espacio se va a prestar aún para eso, ¿no, profe? Porque en el fútbol se presentan distintas situaciones y el propósito precisamente como institución y abriendo espacios como este es llevar todo esto a la pedagogía más allá de mostrar simplemente de modo publicitario pues que en Águilas Doradas todo es perfecto y que entonces Talentos Dorados todo es perfecto. No, pasan cosas, se presentan situaciones, pero siempre se tiene la intención de mejorar y de poder corregir en últimas, que es lo más importante. Así que a todos ustedes eh, les queremos pedir, por favor nos indique cómo recepcionan el sonido, cómo recepcionan la imagen y que el profe nos haga referencia. Eh, nuevamente para quienes apenas se conectan quienes están entrenando en estos momentos lo que ustedes observan son imágenes en vivo del entrenamiento eh, desde la cancha del barrio El Dangón ¿qué, qué profesores están ahí, eh, profe Hermes? ahorita está entrenando el equipo de negro es talentos dorados 16 y el equipo amarillo es águilas doradas 14 está el profesor David Castellanos, está el profesor David Herrera y el profe Marlon Nariño. El profesor David Castellano es el encargado de talentos dorados sub-16, el profesor David es el encargado de águilas doradas sub-14 y el profesor Marlon Nariño es el encargado de águilas doradas sub-15. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. A partir de todo esto también, el propósito es darle realce precisamente al trabajo que hacen los entrenadores, ni más faltaba, porque ellos son pieza fundamental en todo el engranaje de lo que hoy por hoy es Águilas Doradas, por ejemplo David Castellanos Anuar Ríos que fueron prácticamente fundadores ¿no? de ese club, profe, ¿es así? Sí, claro, Anuar y, y tú han estado, han estado conmigo desde el inicio eh, son dos muchachos que en el barrio dorado llegaron a, a ayudarme a entrenar ese equipo de, de microfútbol eh, que tuvimos y de ahí para allá han estado y ya esto se convierte en una familia, todos los días moviéndose, todos los días eh, escribiéndose, planificando, eh, bueno, de todo, a veces uno se enoja con ellos, bueno, eso es una familia, eso es una familia completa y, y es bueno disfrutarlo, así como les, les digo a los padres de familia que eh, ya empezamos nuestras reuniones para, para organizar lo que es el año 2023, bueno, lo que hace falta el 2023 y siempre les digo, hay que disfrutar de, de este bonito deporte, esto deja muchos amigos, puertas abiertas, eh, eh, trabajo, bueno, cualquier cantidad de cosas que, que deja el fútbol y, y es bonito disfrutarlo. Duré trabajando 11 años en Compenalco y cualquier cantidad de puertas, viajaba todas las Semanas Santas, 11 años viajando eh, las Semanas Santas y disfrutaba con, con, con estos viajes y esto es lo bonito, que disfruten. Es que hay algunos padres que se meten en el cuento que, que sí, que mi hijo tiene que salir profesional, que si no sale, pero así han pasado muchos y, y hoy por hoy uno se los encuentra... Eh, en las universidades, en, en sus trabajos, otros haciendo mototaxi, otros manejando taxi, bueno, ya corrimos. Sea, esto es, esto es, y, y, y es parte de la vida, por eso hay que tomarlo tranquilo y, y disfrutarlo al máximo. Qué bueno, así es, así es, qué importante. Cuatro de la tarde, siete minutos, a propósito de fútbol, les extendemos la invitación a todos ustedes para que estén pendientes, hoy juega Atlético Bucaramanga sobre las seis de la tarde en el Estadio La Libertad de Pasto, eh, con referencia al fútbol profesional colombiano en la primera categoría. Eh, finalizado el partido, vamos a tener emisión de A Propósito de Fútbol, los invitamos a ustedes para que sigan nuestra página A Propósito de Fútbol y Bucaramanga Deportiva y que no se pierdan el detalle de lo que pasa con el fútbol profesional eh, colombiano. Vamos a tener también la posibilidad, repito, es un compromiso aquí adquirido con el profe Hermes, de tener la posibilidad de hacer una charla de esta forma a través de este espacio con el patrocinador oficial de Águilas Doradas, Talentos Dorados, Michael Rangel, quien tiene el privilegio de estar hoy por hoy activo en el fútbol ecuatoriano, una de las ligas que la verdad es que ha tomado mucho vuelo y que está dando mucho de qué hablar a nivel de Sudamérica y por supuesto a nivel del mundo, eh, máxime con el reciente triunfo de Independiente del Valle. Michael Rangel está en el equipo AUCAS, lógicamente es uno de los pilares para que pueda rodar este proyecto deportivo Águilas Doradas, Talentos Dorados y vamos a coordinar para tener una charla con él y pues que usted se pueda unir, nos pueda dejar sus comentarios, pueda participar de todo esto que está pasando. Hasta ahora por fortuna, profe, tenemos buena respuesta por parte de la audiencia, las personas nos dicen que tenemos buen sonido, que tenemos buena imagen, y vamos a intentar cada vez seguir mejorando para que todo salga de la mejor manera. Este fin de semana entonces, competencia en torneo nacional, competencia en Liga Santanderiana de Fútbol, los entrenamientos, eh, hagamos eh, una pequeña reseña porque en las redes sociales de Águilas, que son bastante activas, profe, compartimos un video en el que se hacía referencia acerca de... Un convenio, por decirlo de alguna forma, que, que si viene cierto o de momento eh, no está en papeles, por lo menos ya hay acercamientos para que el club tenga las puertas abiertas en el puerto petrolero, más exactamente en el club Alianza Petrolera Equipo Profesional, y que llegado el momento, llegado el caso, como tengo entendido ya hay uno de los muchachos precisamente eh, en Alianza Petrolera. Contémosle un poco a la gente de qué se trata Realmente en síntesis, esto que compartimos acerca de, de, de lo que se está dando, de, de esta proyección que tiene Águilas Doradas y de abrir puertas para el futbolista santanderiano en clubes profesionales, profe. Oh, Pablo, vean que es importante eh, todo lo que se está haciendo también con, con el fútbol santanderiano, con la liga eh, santanderiana. Este acercamiento, más que todo, eh, pues, lo hizo eh, Julio Torres con el presidente, solamente me presentó. Eh, con don Carlos, que es el presidente de Alianza Petrolera me presentó, eh, hizo el acercamiento para, a, a, a mirar a ver cómo, cómo se podía tener eh, eh, algún convenio con ellos, ya hicieron la beuría, ya eh, empezamos a, a estar ahí cerca de ellos, eh, eh, se vio, eh, eh, ya vieron acá, estuvieron mirando a algunos jugadores, estuvieron revisando algún... estamos esperando como que se aprueba el proyecto o no se aprueba, ya eso depende de ellos, depende de, de cómo vean la institución para, para poner el nombre de Alianza Petrolera, un club cenar acá con nosotros, y, y esto es muy importante, todas estas alianzas son importantes, así como hace algunos años lo hicimos con Arco Zaragoza, nos abrió cualquier cantidad de puertas con su presidente Juan Carlos Sánchez, que es una excelente persona, ya aprendí mucho en ese año que estuve con, con ellos, y, y obviamente ese es, es, es tema de aprender es, es de crecer, de crecer, de seguir con ganas con esto y, y, y seguir eh, eh, en el camino del fútbol colombiano. ¿no? Qué bueno, qué bueno, profe. Cuatro de la tarde, once minutos. Creo que por hoy hemos llegado ya sobre el cierre de esta emisión. Ustedes observan imágenes que tenemos en estos momentos en vivo desde la cancha El Dangón, donde queda la oficina administrativa de Águilas Doradas y donde queda la cancha que definitivamente le ha aportado durante todos estos años al club la posibilidad de que el talento santanderiano se muestre y que hoy por hoy ya Águilas Doradas tenga oficialmente un primer jugador, habiéndolo puesto en el fútbol profesional colombiano. Debutó este fin de semana con el Real Santander, un verdadero canterano, entiéndase canterano, cuando alguien pasa más de 3, 4, 5, hasta 6 años eh, de formación en un club y fue lo que pasó precisamente con Joao, cosa que nos enorgullece y que estamos convencidos de que es el primero de muchos porque han pasado 10 años y en esos 10 años, como lo dijo el profesor Hermes, ya hay más de 22 jugadores regados a lo largo y ancho del país Esperando que llegue ese grandioso día en el que puedan debutar en el fútbol profesional colombiano. Así que, profe, eh, despida usted esta transmisión. Dígame además cómo se sintió. Un tanto rígido, lo vemos ahí, ¿no, profe? Hay que soltarse un poquitico más. Sonrisitas de vez en cuando. Ah, no, no, bien. Este, este curso, este curso lo he aprendido usted, he estado siempre ahí de, de, de la mano de su marca. ¿Y cómo no? Eh, eh, aprender de un profesional como usted, Maribel, bueno todos sus hijos y, y pues también que nos han ayudado a crecer en este medio de, de las redes y, y es muy importante, yo siempre lo he hecho, trabajar con alguien que, que le guste también esto y en este caso es usted Fabio, Entonces pues, eh, no hay, acá estamos, estamos acá siempre preparados para trabajar, para hacer las cosas bien, que es lo importante, Decía el monstruo, el, el árbitro, todo lo que se le, lo que se controla en la vida funciona y acá estamos controlando todo esto y siempre va a funcionar y siempre obviamente la mano de Dios. Así es, un agradecimiento especial a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en esta prueba piloto, en este estreno de Águilas mostrando talentos, porque vuelo alto, soy de Águilas y vamos a seguir, eh, vamos a continuar esta grandiosa labor que es la de mostrar talentos, en este caso puntual el talento santanderiano, porque sí que hay, sí se puede esa es una gran realidad que estamos intentando nosotros consolidar y tratando de trascender con el club águilas doradas talentos dorados finalizada esta transmisión en vivo empieza por si usted quiere eh, ver compartir con sus amigos a través de YouTube vamos a compartir precisamente esta misión para que usted la siga en caso de que se la haya perdido o saludamos de una vez a todas las personas que a lo mejor no nos pudieron ver en vivo pero que ya en la noche nos están escuchando, que mañana, que pasado van a estar con nosotros. Por ahora vamos a intentar estar cada 15 días entregando precisamente las novedades y tratando de traer a todos los invitados que tienen relación con este eh, proyecto deportivo llamado Águilas Doradas Talentos Dorados. Hoy tuvimos la posibilidad de referenciar el entrenamiento de la categoría 2008, que en estos momentos se enfrenta categoría 2008-2009 de Águilas Doradas, que en estos momentos eh, hace práctica de fútbol con la categoría sub-16 del proyecto Talentos Dorados. Tuvimos la posibilidad de hablar un poco del debut del jugador santanderiano el fin de semana, Joao Categoría 2003, que tuvo su proceso con Águilas Doradas, proceso de formación, y que debutó con el Real Santander en el torneo Betplay hicimos referencia también a todos los que hacen posible esto y tiene que ver con todos nuestros auspiciantes Flesgin, eh, la empresa Unión, Todo Rápidas de Richards, Comidas Rápidas eh, Tenis Afo, el doctor Pipe Villabona, Calzado Samaral Herrajes eh, la especialista, Fabi's Baby, de Project at Genius, Arepa ya, Dibujando Sonrisas Santiago Giraldo y Juan José Chalela todos ellos auspiciantes de este proyecto deportivo, así que hasta ahora, no es más, por lo menos por hoy, este fin de semana está repleto de acción futbolera con la familia dorada y nosotros por ahora descansamos, descansa el profe Hermes y les decimos a ustedes un feliz resto de día, hasta la próxima You can me If you wanna hate, out, You know where to find me And if you go.